Muy buen día para todos Bueno eh, Si están acá es porque están interesados O tienen una mascota eh, Tengo un gatito eh, Un persa Tengo un problema Complicado Con él porque Yo sé que a ustedes deben estar pasando lo mismo Tira pelo por todo lado tengo, Tenía lleno de pelo la casa O sea, bolas de pelo, parecía Un estambre, era como el el lejano oeste, hacían bolitas y iba por toda la casa, me daba vergüenza con la gente, pero bueno, me puse a investigar, no hay nada por internet, todo lo que hay en internet es solamente, eh, no sé, peines especializados, Cosas así que, como que no, no, no, no terminaban de cerrarme, yo no puedo estar peinándolo y creo que ustedes tampoco todo el tiempo, las 24-7, porque un peine, peinarlo con un peine que sí saca la raíz y otro peine que es otro, no da. Eh, entonces me puse a buscar un poco más y encontré un producto que es una vitamina. Una vitamina que, que, que a mí me ha resultado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No se alcanzan a imaginar el grado. Si antes eh, tiraba del 100%, o sea, para que se tengan una idea del 100% de pelo, ahora tira solamente un 5%. Ponen un 3%, como mucho, pero como mucho. Se, eh, no, no, me, no me pagan por publicidad, no me pagan por absolutamente nada, pero se los muestro. Se llama Leak: pelo y piel. Ahí se los dejo. Después les voy, estoy pasando el link de, de, de donde es un suplemento vitaminico. Eh, se lo echan en las patas. No se alcanzan a imaginar, chicos, en serio. Pruébenlo y, y me dicen, pero eh, no cuesta mucho, son creo que 80 pesos. Pero les va a servir 80 pesos, bueno, peso argentino. Eh, no sé si en otras ciudades esté. Pero les digo, les va a cambiar la vida. A mí me, me sirvió muchísimo. Eh, bueno, la idea es como mostrarle todos los trucos que tengo de, de mi mascota. Eh, creo que esa va a ser la idea del canal. Y bueno, se los dejo de vuelta. Se llama Leak. Bueno chicos, muchas gracias y nos vemos. Chau, chau.